A continuación, me permito presentar la siguiente mesa. Nos acompaña el doctor Alfonso Valenzuela Aguilar, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la UAM. Maestro Ubaldo González Carretes, académico de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM. Doctora Esperanza López Vázquez, profesora investigadora de tiempo completo del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la UAM. Doctora Citlali Romero Villagómez, profesora investigadora de tiempo completo del CIDU quien presenta y modera a nuestros invitados de la Mesa Redonda del Eje, conocimiento aplicado a la, pre, a la prevención de los desastres naturales ante la vulnerabilidad educativa. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí presentes, gracias a los participantes. Vamos a, a, a participar… En el siguiente orden. Primero vamos a, a tener la intervención del doctor Alfonso Valenzuela y corrijo, es Aguilera. Lo presentaron como Aguilar. Este. En segunda instancia, el maestro Ubaldo González va a participar. Y en tercer, la tercera intervención será la doctora Esperanza López Vázquez. Entonces, para dar paso a la primera, más o menos vamos a tener. 12 minutos para intervenir, que nos dé oportunidad de dejar un, unos minutitos para algunas preguntas. Muy bien, el doctor Alfonso Valenzuela es eh, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2, eh, cuenta con un doctorado en urbanismo y un postdoctorado en revitalización urbana por el Instituto Francés de Urbanismo de París. Eh, ha colaborado como profesor en el Instituto de Desarrollo Urbano y Regional de la Universidad de California en Berkeley y en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Obtuvo el premio Francisco de la Maza del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Como eh, nos decían al presentarlo, actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura. Ha publicado algunas obras. Eh, como por ejemplo urbanistas y visionarios la planeación de la Ciudad de México en la primera mitad del siglo XX en 2014 y ha sido coordinador de Ciudades Seguras, Espacio Público eficacia colectiva y control social del espacio en 2011 pues sin más damos paso a su presentación ¿qué tal? Eh, buenas tardes, eh, gracias por la invitación al, al foro sobre este tema de vulnerabilidad. Eh, el tema que, que les voy a presentar o bosquejar así como brevemente es un trabajo de investigación que venimos realizando ya desde hace varios años y que nos llamó bastante la atención el impacto que ha tenido la inseguridad en los jóvenes en el área metropolitana de Cuernavaca. Entonces, para este efecto, eh, hicimos una trabajo de investigación, una encuesta en 2010 que repetimos en 2018 y tratamos de evaluar y medir un poco el, uh, el impacto les decía que esta inseguridad ha tenido en la vida diaria de, la, de los estudiantes en particular de gente que acude a los uh, bachilleratos técnicos a los CETI, CETI uh, que están en algunas zonas en Xochitepec, en, en Jutlpec, en varias zonas de alguna manera periféricas de la ciudad. Entonces, eh, en este trabajo lo que hemos enfocado particularmente es la cuestión de territorio y cómo la gente se relaciona con el espacio en su vida cotidiana y cómo eso puede ser algo que deteriore tu calidad de vida si tienes que estar cuidándote para ir a, a cualquier lugar dentro de tu vida cotidiana. Entonces, eh, sí el hacer esta encuesta en el bachillerato, en los bachilleratos tecnológicos eh, tenía la intención de capturar la percepción que tenía la gente sobre eh, la inseguridad y a partir de eso ver qué tan vulnerables se sentían. ¿Sí? Eh, y como parte de este... Esta encuesta que hicimos la, la desarrollamos, hicimos como unas 500 encuestas más o menos en tres diferentes eh, bachilleratos y luego regresamos en 2018 y ya también repetimos en los mismos lugares esta encuesta para un poco darnos cuenta de lo que ha sucedido en el estado de Morelos en estos últimos ocho años que han sido particularmente intensos en el tema de seguridad. Eh, justo en la primera ocasión que aplicamos la encuesta ayudado de, de colaboradores y alumnos eh, se desató esto de la intervención que hizo la marina en los edificios altitud cuando agarraron al, eh, al capo Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva y a partir de entonces si recordarán eh, pues era una ciudad más o menos tranquila y desde ese momento ya se convirtió en un lugar eh, pues de cuidado entonces eh, es lo que hemos estado viviendo y es lo que hemos venido registrando pero sí también a partir de la primera encuesta pues vimos que una población vulnerable eran los estudiantes en particular la que sigue? Eh, hicimos para tal efecto entonces cinco indicadores con la información con la base de datos que recabamos eh, y estos indicadores, lo que tratamos de medir era la apropiación que tenían los estudiantes del territorio, si era eh, importante el entorno, la colonia donde vivían, eh, si había vínculos ya sociales o vínculos afectivos eh, entre ellos y la, sus vecinos y la gente del entorno cercano de su colonia, la que sigue… Y en, uh, tratamos también de identificar pues, el tipo de, de amenazas que, a las que estaban sujetos estos eh, estos estudiantes. ¿Sí? Eh, entonces, eh, capturar la percepción de una persona pues es no es tan fácil. Eh, las preguntas tienen que estar bastante dirigidas para construir los índices ¿sigue? y hay, aquí están los índices que con los que trabajamos, que digamos agrupaban una serie de variables un índice fue de, de qué tan inseguros o seguros se sentía la persona, el siguiente fue de, de si tenían, eh, en, digamos si observaban algún tipo de norm, norma social con respecto a, a, la, a la demás gente digamos este control informal eh, social la, que, eh, la territorialidad y eh, la eficacia colectiva la eficacia colectiva va a ser la disposición que uno tiene para actuar en ayuda de alguien que tiene problemas si intervienes o no intervienes aquí en esta primera gráfica eh, está ya identificado algunos aspectos importantes sobre estos índices para ver cuáles eran los índices más importantes que afectaban a la población objeto del estudio la que sigue eh, y aquí eh, cruzando un poco eh, estas variables encontramos que entre estos indicadores que era inseguridad esta eficacia colectiva que es la, la intención de, de intervenir o no cuando alguien está siendo objeto de un delito y el control social que está eh, referido a esta apropiación entonces, en esta gráfica lo que vemos es que hay una mayor correlación entre el grado de control social, o sea, el control del espacio y seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que, alguien, que la gente se siente más segura cuando siente que tiene un control del espacio mayor. Cuando no siente que, digamos, el vecindario o la colonia afuera de tu casa es un lugar altamente peligroso, entonces, si sientes que es un lugar más o menos manejable, entonces tu seguridad personal ¿La que sigue? Eh, y aquí vamos a ver unas gráficas que ya van a ser más interesantes y que es ya la diferencia entre el 2010 y el 2018, ocho años después de que empezó un poquito ya a agotizarse la problemática de violencia. Y aquí la pregunta era si intervendrías para ayudar a alguien que, que, está, viendo que tiene, está siendo objeto de un eh, acto delictivo. Y como ven en la primera gráfica, en las primeras barras hay una pequeña y una muy grande, la que es muy grande es la que dice, sigo mi camino por miedo a que puedan hacerme daño. Entonces quiere decir que aumentó dramáticamente la cantidad de, de gente que ya no se para a investigar o ayudar a alguien que ve que está en problemas, sino que la reacción ya más naturalizada es seguir su camino, pues, en algunos casos entendible, no quererse meter en problemas si es que ve que hay se este, si está en marcha un, un acto delictivo. Entonces, eso sí se deterioró bastante. ¿La que sigue? Eh, aquí también se puede leer en estos ocho años cómo eh, algunos delitos eh, subieron y otros bajaron. El caso de delitos graves, si bien hay mucho que reclamarle al gobernador anterior y al eh, comisionado de seguridad, Sí hay que reconocer que, por ejemplo, en los números sí bajaron los delitos graves en los seis años anteriores, sí habían bajado. Lo que no fue tan efectivo fue en la parte de los delitos de robo a transeúnte, robo en, las, en los transportes públicos y demás, es, es la, la barra esa más grande, amarilla, que se ve por ahí. Entonces, en el delito, digamos, mundano de la vida cotidiana eh, siguió, aumentó incluso mientras que sí se controló hasta cierto punto la parte de delito grave ¿La que sigue. y aquí un poquito las uh, cómo fueron evolucionando los índices en algunos casos eh, subieron y baja, bajaron en el caso de la seguridad emocional y, y esa parte sí nos interesó bastante el, la condición de cómo está un adolescente en relación a, a sus emociones, si hay un manejo emocional o esta condición de tanta violencia, pues al final te afecta eh, fuertemente y detectamos que desde 2010 incluso eh, era un factor de vulner vulnerabilidad muy importante. Entonces, eh, como parte pues, del trabajo de la academia eh, hicimos también una serie de talleres para estos adolescentes de, de estos bachilleratos y era un taller de fortalecimiento de la, de la seguridad y la confianza, de la autoestima, eh, con digamos terapeutas calificados obviamente, eh, y tenemos resultados muy interesantes y muy buenos. Hicimos esos talleres en algunos de estos bachilleratos y también en la prepa 1 que es de la, de la UAM. Eh, les platico un poquito más al respecto más adelante. Y ya quedan tres minutos. La que sigue. Eh, aquí son la serie también de análisis sobre la base de datos que les comentaba y tratamos de identificar las correlaciones entre una, una variable y otra. Entonces no quiere decir necesariamente que una cosa cause la otra, pero sí hay una correlación que apunta en ese sentido y que hay que investigar más con trabajo cualitativo. La que sigue. Eh, más elaboraciones aquí sobre la estabilidad emocional que les comentaba que es importante, la gráfica de abajo cómo se ve más concentrado en la parte izquierda y cómo en el 2018 ya está más eh, dispersa ahí ya la, los datos, entonces quiere decir que, que la estabilidad emocional eh, disminuyó, o sea sí afectó emocionalmente y considerablemente a los este, a los uh, estudiantes ¿La que sigue ver, sigamos más adelante, y la estabilidad emocional, aquí también se ve el cambio, como si se afecta en la gráfica de arriba a la derecha en 2018, en la que sigue. Voy a ir un poquito más rápido para alcanzar a ver todas estas. Aquí la estabilidad emocional, fíjense cómo se repliega mucho en el 2018, ya no es una mancha eh, más extendida que indica que hay una mayor estabilidad emocional, sino que se queda muy recluida hasta antes del punto 3. Eh, y entonces si sí hay una afectación muy clara ¿la que sigue? y aquí son toda una serie de, de delitos esto si fuera el, eh, una utopía o el país de los sueños sería todo amarillo pero se ve como eh, las respuestas aquí están mapeadas, lo oscuro es un poco lo más eh, negativo entonces son preguntas acerca de, de si siente agresión en la calle si ha sido agredido o robado eh, y digamos, no queda tiempo para analizar muy a, muy a fondo, pero sí se alcanza a ver que se va deteriorando en ciertos aspectos, se va poniendo más oscuro hacia la parte del 2018. ¿sigue? Eh, aquí este, también muy rápido son las, el uso del espacio, cómo la, los estudiantes usan menos el espacio en la noche, cómo se cuidan más al salir, cómo salen menos, y eso es grave para el uso del espacio, porque para eh, digamos para alguien que vive en una ciudad pues el chiste es que puedas ir libremente y ir y venir sin estarte preocupando por la seguridad la que sigue y la que sigue entonces eh, aquí va a ser algo de conclusiones no va a haber mucho espacio para eh, para detenerme si quieres seguirle hasta donde venga una foto más, más, más eh, y ya nada más comentarle que, que sí a partir de estas uh, este trabajo, sí desembocó en estos talleres que les digo que estuvimos haciendo, estos son de la prepa 1, eh, hicimos un taller durante un semestre completo eh, con un terapeuta muy eh, muy bueno, muy capacitado, y sí se, vimos que había una transformación en los estudiantes al entrar, que venían temerosos, de hecho no querían entrar a este taller, pero luego ya después como que vieron como de qué se trataba, entonces ya llamaron a más gente entonces se hizo este pequeño grupo que al final del del taller quedaron muy complacidos, incluso hay, hay filmaciones, ya entrevistas de, de salida y quedaron este pues fue un, un taller que sí les ayudó a entender y manejar sus emociones y yo creo que es algo que habría que aplicarlo a nivel un poco más extensivo, esto, esto fue apenas un este prototipo, un piloto entonces, yo creo que con eso los dejo porque ya estamos en tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a dar paso a la segunda intervención eh, a cargo del maestro Waldo González Carretes, quien es académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Licenciatura en Seguridad Ciudadana. Actualmente es coordinador de protección civil de la UAEM y ha sido integrante del comité de evaluación de la infraestructura universitaria eh, en, con el propósito de planificar y realizar las acciones mediante las cuales se llevaron a cabo las tareas de evaluación, dictaminación sobre los da daños que hayan sufrido los edificios de esta institución a partir de, del sismo del 19 de septiembre. Él va a compartir con nosotros… Eh, su trabajo intitulado La Gestión Integral de Riesgos Estrategia de Protección Universitaria del PIDE 2018-2023 Muchísimas gracias Buenas tardes a todos eh, Primero que nada agradecer la invitación que me hicieron de participar en este foro Bien, me pidieron que hablara un poquito acerca de las estrategias en atención a la vulnerabilidad estudiantil y qué mejor manera que, que comentarlo desde el Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de 2018-2023 comentarles que por primera vez en la historia de la universidad existe un eje transversal un eje estratégico que toca el tema de la seguridad el objetivo 8.3 establece que a través de la gestión integral de riesgos deben de atenderse los fenómenos tanto de origen natural como de origen antrópico con la finalidad de establecer estrategias de prevención de reacción y de regreso a la normalidad obviamente para tener una universidad segura si le damos un clic por favor bien, se ha hablado mucho del sismo del 2017 y lo voy a tomar un poquitito solo para darles el, el, el contexto eran las 11 de la mañana del 19 de septiembre de 2017 cuando en cumplimiento a la normatividad universitaria, estábamos en operación del macrosimulacro 43 mil miembros de la comunidad universitaria estaban obligados a participar sin embargo, la constante lamentablemente era la apatía Únicamente participaban 8.000 miembros de la comunidad, comunidad universitaria. ¿Por qué? Porque seguramente las clases estaban muy, eran muy importantes, porque seguramente muchos compañeros maestros estaban aplicando examen, porque los compañeros de, los, de las áreas de investigación no podían dejar sus experimentos. Eh, no debería de decirlo, pero sexto, séptimo piso. Tenían reuniones muy importantes, no podían participar en el, el macrosimulacro. ¿no? Le hace un clic, ¿no? lamentablemente, dos horas más tarde de ese mismo día, nos impacta un sismo de 7.1 grados a, a 12 kilómetros del sur de Asochiapan, el estado de Morelos. Esta vez, Esta vez, sin un procedimiento de actuación, sin un sistema de alertamiento, el no grito, el no corro, el no empujo, quedaba únicamente en un protocolo, en un procedimiento. Podemos ver la imagen de abajo, donde vemos que sin un orden todos salimos corriendo. Y qué lamentable que las personas que no participaron en los ejercicios de los simulacros, cuya finalidad es establecer precisamente este mecanismo, esta dinámica para reaccionar con el no grito, no corro, no empujo, es decir, ordenadamente, ahora son los que primero salían y salían corriendo. Con ello entorpecían toda la práctica, todo el sistema de evacuación que de alguna manera las unidades internas de protección civil de las unidades académicas ya tenían practicado. El destino nos jugaba una evaluación muy severa. Esta vez, definitivamente reprobábamos. Por cada persona que quería salir de la universidad para ir a buscar a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, a sus primos, a sus hijos, había una persona queriendo ingresar con la finalidad de venir a ver a sus hijos. Como lo dijeron antes, nosotros somos los que estábamos generando el caos mayor. ¿Por qué? Evidentemente porque no teníamos un sistema de planeación. Dale un clic por favor, ya hablaron de los daños eh, que se registraron en, en todo el estado de Morelos ahí vemos las calles de Jujutla vemos el centro de Cuernavaca eh, vemos una cúpula, bueno, lo que era una cúpula de, de, de una iglesia de, de, de algún municipio del estado de Morelos donde todas desafortunadamente resultaron dañadas dale un clic por favor para el caso de la Universidad Autónoma del estado de Morelos la historia no era diferente 134 de sus edificios resultaron dañados 33 de ellos con daños mayores 95 con afectaciones menores 6 con daños estructurales creo que todos tuvimos la oportunidad de ver por lo menos en video cómo las, la, la preparatoria de Jujutla con unas varillas de este grosor, nada no más para que se den una idea pareciera que las hubieran empujado desde el segundo piso y quedaron totalmente dobladas ¿O quien no vio eh, los videos de la, del edificio 1 de la Facultad de Administración? ¿Cómo se movían las bardas y cómo salían corriendo todos nuestros compañeros? En ese momento, las brigadas de protección civil de todas nuestras unidades académicas cumplían con su función preventiva y su función de auxilio. Sin embargo... El hablar de una etapa de recuperación, el hablar de una etapa de reconstrucción, simplemente no existía. ¿Por qué? Porque jamás pensamos que el Estado de Morelos fuera a sufrir un catástrofe de este nivel y por lo tanto no se contaba, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal, eh, tampoco en la universidad, con un plan post-desastre. Dale un clic, por favor. La continuidad de operaciones a dos años, así, así se encuentra. Todavía podemos observar en estas imágenes a la preparatoria de Tlaltizapán tomando clases en un corral de toros. Evidentemente, esto nos estaba diciendo, nos estaba marcando todas las vulnerabilidades físicas y sociales de nuestras estructuras. Ya hablaron aquí de las vulnerabilidades de los edificios, ya lo comentamos, todo, todos los daños que sufrieron, pero nos demostró nos evidenció que también en nuestros procedimientos en nuestros programas de prevención tenemos que trabajar tenemos que contar con un plan post desastre también recuerden que Morelos pasó a ser una zona sísmica la propia legislación hoy establece que ya no nomás se trata de cumplir con el requisito y hacer un simulacro el 19 de septiembre ahora nos dice que debemos de realizar seis simulacros al año cuatro de ellos deben de ser en atención precisamente a los sismos dale un clic por favor bien, afortunadamente y lo digo afortunadamente porque en esos momentos eh, se estaba gestionando ya el, el cambio de la administración central de nuestra universidad cuando llega la nueva administración convoca a todas las áreas operativas a participar en el plan institucional de desarrollo precisamente en esa participación y atendiendo a todas estas necesidades, es que se establece el 8.3 como eje de seguridad. Y les decía, el objetivo dice, universidad segura, fomentar en la universidad la acción preventiva en la gestión integral de riesgos para disminuir los efectos de los fenómenos naturales perturbadores y garantizar la integridad física, psicológica y ...y material de los miembros de la comunidad universitaria. Mucho se ha hablado de la gestión integral de riesgos... ...pero sabemos qué es la gestión integral de riesgos, en qué consiste. Quiero comentarles que a partir del de Plan Institucional de Desarrollo... ...y a partir de la reglamentación que se tuvo que armonizar definitivamente... ...con este, con este plan y obviamente con la legislación estatal y nacional se habla de gestión de riesgos como un proceso metodológico a partir del cual se identifican, se analizan y se evalúan los riesgos. Los riesgos que tenemos en el acontecer diario. Es decir, tenemos riesgos en el interior, tenemos riesgos en el exterior, pero también tenemos riesgos en los procesos. Lo que tenemos que hacer ahora como una comunidad resiliente que mucho se ha tocado también este tema, es de aprender a convivir con esos riesgos. ¿Cómo? Primeramente identificándolo. Les decía, en segundo término, evaluándolo. En tercer término, analizándolo y evaluándolo, perdón, y con esta información podemos empezar a generar estrategias para eliminar, para minimizar o para transferir el riesgo. Bajo esta tesitura, la Dirección de Protección Universitaria se dio a la tarea de generar un análisis con toda esta información en atención a las vulnerabilidades, en atención a las amenazas y en atención a las exposiciones. Es así que empezamos a trabajar en un programa institucional p 3 uam es, esto es el Programa Preventivo de Protección. Les comento rápidamente qué consiste. Número uno, que a partir de la gestión integral de riesgos, podamos integrar comités de protección en cada una de nuestras sedes universitarias. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque tenemos que entender efectivamente que los factores de riesgo son, son diferentes entre un edificio y otro, son diferentes entre una comunidad y otra. Y en base a ello no podemos establecer protocolos generales tenemos que establecer un traje a la medida de cada una de nuestras escuelas de cada una de nuestras facultades, de cada uno de nuestros centros de investigación perdón, muy poquito tiempo, pero bueno bien, les decía, la idea es de que estos comités se conformen por todas las autoridades y por todos lo, los sectores que convergen en el tema de inseguridad número uno, por supuesto que las autoridades académicas o de, de, de cada una de las sedes nosotros, como parte de, del área de protección, la propia autoridad municipal o local, pero lo más importante, se tiene que involucrar a la propia comunidad universitaria. A través de estos comités estamos generando nosotros esos análisis de riesgos y estamos atendiendo a estos factores, generando estrategias, generando protocolos, generando procedimientos, capacitando a cada una de estas brigadas que conforman los comités con la finalidad de que estemos preparados para actuar como primeros respondientes ante una nueva emergencia. ¿Le das un clic, por favor? Síguele, por favor. Les decía que eh, la gestión integral de riesgos, o bueno, más bien los riesgos, depende de tres factores bien importantes. Número uno, identificar las amenazas. Número dos, identificar las vulnerabilidades. Y número tres, la exposición. ¿Cómo podemos nosotros atender a todos estos riesgos? La única forma es preparando. Bajo las cuatro etapas de la gestión integral de riesgos, que es la gestión reactiva, perdón, la gestión correctiva, estamos hoy en día corrigiendo los riesgos, corrigiendo las fallas que quedaron más que eh, identificadas en el sismo del 2017. A través de la gestión reactiva estamos capacitando hoy en día a todas las brigadas en materia de protección civil ...y en materia de seguridad, con la finalidad de generar protocolos, procedimientos... ...pero además que sepan cómo actuar como primeros respondientes. La gestión prospectiva, prospectiva correctiva, estamos construyendo mejor. Es decir, bajo las nuevas normativas en materia de construcción... ...se está vigilando que realmente estos edificios cumplan con todo el tema de seguridad. Pero no, más en, no, no, no, no nada más en infraestructura sino que también bajo los procedimientos y bajo los protocolos que tienen que ver con seguridad institucional. Eh, ya vienen los edificios nuevos construidos con sistemas de videovigilancia con control de accesos, etcétera, etcétera. Y por último, gestión prospectiva. ¿Qué es la gestión prospectiva? Que a partir de ahora en adelante construyamos, hagamos instituciones, hagamos espacios, pero libres de riesgo. Se terminó el tiempo, quiero concluir nada más con un... Eh, el discurso que dio Mami Misutori, representante especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos durante el Foro Arice México 2019. Y dice, la unión de fuerzas, capacidades, perspectivas y enfoques es la única forma de enfrentar los desafíos tan complejos que significan el desarrollo sostenible, el cambio climático, y el aumento exponencial del riesgo de desastre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, la tercera intervención va a ser a, a cargo de la doctora Esperanza López Vázquez, quien es profesora investigadora en el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Psicología de la UAM. Colabora como académica en la Facultad de Psicología, también a algunos de sus eh, publicaciones importantes. Eh, trabajó con una escala de afrontamiento frente a riesgos extremos. En 2001 se aplicó a 209 sujetos en diversas zonas de, de México, expuestos a cinco diferentes tipos de riesgo extremo, entre los cuales distinguen riesgos naturales y riesgos industriales. La intervención de la doctora Esperanza López se titula Reflexiones sobre la participación de los niños y adolescentes escolarizados frente a los desastres naturales. Buenos días, muchas gracias, Este espero que pongan mi presentación, por favor. Este, bueno, eh, yo quiero comentarles que He trabajado durante… desde que hice la licenciatura con temas relacionados con riesgos y desastres. Entonces, no les voy a platicar toda la historia, pero este, lo que quería presentarles ahora es un trabajo que se ha hecho con estudiantes de, eh, de secundaria y con niños de primaria. Ah, ok, entonces ya la tenemos. Entonces… Eh, Ok, la siguiente, sí, es esa, está bien, ok. Bueno, entonces, bueno, esta primera introducción pues no la voy a profundizar, de alguna forma ya hablamos de lo que, tiene que, de lo que son las amenazas naturales, de lo que son este… Eh, y de qué tipos, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y les voy a entonces a, a ir este… bueno, que están dormidos, ¿no? por favor. Comentando, eso también la vamos a, a obviar, ya. Entonces, bueno, este, este trabajo entonces se realizó principalmente en Tetela del Volcán, con dos grupos diferentes, en una secundaria, la, la secundaria Andrés Quintana Roo, eh, que este que se encuentra ahí en, en esta comunidad y se trabajó principalmente con los con los estudiantes que son brigadistas de, de, la, de la escuela. Entonces, digamos que ahí ya tenían como implementado el organizar con los aquellos niños este, interesados en formar parte de las brigadas de primera respuesta, pues un pequeño grupo que se les capacita, se les da diferentes capacitaciones y nosotros trabajamos para fortalecer esas capacitaciones y trabajar al mismo tiempo en hacerles más conciencia sobre los problemas ambientales y sobre lo que se puede hacer en caso de un, de un evento, en este caso principalmente una erupción volcánica. Bueno, entonces, ¿por qué es importante trabajar con, con los niños? Bueno, porque eh, de alguna manera pues sabemos que los desastres pues vulneran sus… Dere sus bueno, como con todos, ¿verdad?, vulneran, vulneran nuestros… Nuestra capacidad de, este, de acción. Y un punto muy importante es que pues los niños están este, también vulnerados. Es una población vulnerable porque no tiene la posibilidad de reaccionar eh, ante una situación de violencia o de desastre. Bueno, uh, claro. entonces, de tal forma que este pues ya hay varios protocolos que se encuentran eh, trabajados para poder justificar que es importante entonces integrar a este a la población infantil en los diferentes protocolos de, de prevención. Okay. Entonces, bueno, estas estrategias comunitarias pues no siempre se llevan a cabo porque pues, los niños este, siempre están como dependiendo de los adultos, de tal forma que este, eso los hace pues como una población todavía más vulnerable, porque no están ellos capacitados ni saben qué hacer. Ok, entonces, ¿con quienes realizamos este trabajo? Como ya les comentaba, pues fue primeramente en los dos primeros estudios que les voy a presentar con brigadistas de esta escuela eh, que se encuentra en Tetera del Volcán y el segundo estudio fueron con niños de primaria de cuarto año de primaria en Yautepec que en este caso lo que trabajamos fueron las inundaciones Ok, entonces, este... Eh, se trabajaron con estos niños y ellos estuvieron siempre muy interesados en poder aprender este, todo lo que se les iba dando porque Protección Civil en una primera instancia sí les dio algunos talleres de, de primeros auxilios, pero como que la misma escuela este, todavía vea un pequeño desorden, pero bueno, nuestra presencia les ayudó como a reorganizar mejor esta situación y este, canalizar mejor estos, estos esfuerzos. En el caso de la primaria, bueno, pues no había nada, pero trabajamos con un grupo completo de, de cuatro años de primaria que tuvo muy buena respuesta al trabajo que estuvimos haciendo. Los maestros, en el caso de los volcanes, participaron en, el, en algunas actividades, pero principalmente se enfocó a los estudiantes. Bueno, ¿qué encontramos? Eh, bueno, que… Que primeramente, este, los estudiantes se, se dan cuenta que es muy importante las medidas preventivas que se tienen que aprender y analizar desde no esperar a que haya un evento, sino que es importante que todos nos preparemos, que toda la comunidad se prepare y que además que todos participen. Y que bueno, la brigada, lo importante de las cosas que nosotros observamos es que la misma brigada se dio cuenta que todo lo que ellos estaban aprendiendo también se extiende a su comunidad en la medida de que ellos también van transmitiendo lo que ellos van aprendiendo y a sus mismos compañeros. Pero yo creo que aquí este, lo importante sería que no recibieran estas formaciones únicamente los brigadistas, sino que hubiera una formación de base para toda la, para toda la escuela, que se volviera una formación transversal, que hubiera como que en todos los grupos una pequeña formación mínima y que después, pues sí que se especializara a las brigadas, pero yo creo que es importante que todos los niños lo, lo aprendan. Eh, también, algunos de los estudiantes perciben que sus acciones no son valor, valoradas por sus compañeros y docentes. ¿Esto por qué? Pues porque no se les sensibiliza. no Entonces se dice, ay bueno, aquí es fulanito que generalmente pues siempre son los más aplicaditos, ¿no? los de eh, calificaciones más altas, los que van y se integran a estas brigadas y entonces pues todos los ven ahí sí, no el, este, el ñoño que ya se va y no sé qué entonces, ¿cómo hacer? pues yo creo que sí es importante que se incorpore en la matrícula alguna este materia que permita que todos los estudiantes estén sensibilizados con estas medidas preventivas y con la importancia también de tener brigadas estudiantiles entonces bueno, los brigadistas siempre se mostraban muy motivados, eh, siempre pedían tener más información, entonces yo creo que más bien, y lo mismo pasaría lo, cuando tengo mi, mi materia de educación de psicología ambiental, aquí en, en la universidad también lo que observo es que, este, que muchos no, habían, no se habían puesto a reflexionar de la importancia de las acciones que ellos tienen en el impacto ambiental. Entonces como que es un redescubrirles algo que a lo mejor me lo habían pensado, pero que no se habían dado cuenta de lo importante y lo necesario que es. Entonces bueno, después de, del sismo de 2017, pues evidentemente como que esto se hace más importante y ya empiezan a ser como más conscientes de, los, de las acciones que se tienen que llevar a cabo. Y entonces bueno, creo que es un buen momento para este para formar y para tomar la iniciativa de esta coyuntura que nos da de formar a todos los estudiantes y de que puedan este, involucrarse más en, es, en las acciones preventivas y además de que se les forme y se les concientice a todos los niveles educativos. Bueno, en Yautepec lo que quiero comentarles es que eh, una cosa muy interesante es que los niños eh, ellos mismos manifestaron que no se les toma en cuenta para ninguna, ni en su casa ni en la escuela, para ninguna este, medida de prevención. Eh, este trabajo lo iniciamos antes del, del sismo y entonces ellos, este, lo que se dieron cuenta que, que, no, que al no ser tomados en cuenta, pues esto se, obs se obstaculiza la realidad de que ellos son agentes de cambio ¿no? y que ellos también tienen están recibiendo la percepción de toda esta situación y que también a ellos les impacta y que también ellos tienen la fuerza y las ganas de, de hacer cosas. Eh, lo que se observó por ejemplo es que por, ya hablando de las situaciones de riesgo es que sí existe una percepción distinta de lo que ellos pueden hacer. En el caso de las niñas ellas siempre están más preocupadas por lo que hay que por la, por proteger a la familia. Entonces ellas se les, este, siempre dicen, bueno yo pues me quedé aquí en mi casa a cuidar a mis hermanitos, a a, ayudar a mi mamá, este, están muy preocupadas por todo lo que tiene que ver al interior del hogar y en el caso de los niños ellos piensan más bien en salir, tenemos que salir a buscar ayuda, tendríamos que ir a buscar la protección civil, tendríamos que traer la ayuda de afuera, mientras que las niñas lo que ellas consideran es que hay que cuidar al interior, entonces, esto es muy importante porque de alguna manera, pues sí se observan este, diferencias a partir de los roles de género, que pues es importante tomar en cuenta, ¿no? Por favor. Entonces, eh, después de la del, del sismo, lo que se, porque se estuvieron haciendo pláticas con los mismos padres de familia y las mamás, bueno, principalmente venían las mamás y decían, no, pues yo no quiero que mi hijo participe en nada de lo que tenga que ver con una situación de, de, de, de riesgo porque pues yo los quiero proteger y este y no quiero que se les exponga nada. Después del sismo, este como les haga, como era la una de la de, y tantos de la tarde, pues los muchos niños estaban yéndose hacia su casa y otros estaban llegando a la escuela por el cambio de turno. Entonces se dieron cuenta que los niños no sabían qué hacer, sin embargo, pues ellos solos se le fueron averiguando para inventar qué hacer. Entonces, a partir de ahí, las mamás dijeron: No, creo que esta situación nos ha tenido claro que es importante que nosotros también tomemos en cuenta que los niños tienen que estar preparados y tienen que saber qué hacer, por lo menos saber a dónde ir en caso de una situación, porque no hay un acuerdo familiar y entonces, pues, pasa lo que comentaba aquí este eh, nuestro colega Ubaldo pues unos venían a buscar a los hijos y los hijos salían a buscar a sus papás, entonces no había como que este, un cruce de acciones que en lugar de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en caso de una situación de, de sismo, de inundación? ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y no este, cruzarnos, ¿no? Y resulta que, bueno, nos encontramos en diferentes lugares y no sabemos qué es lo que hay que hacer. Eh, y una cosa que también perciben los niños es que sienten que los adultos no escuchan sus propuestas, ¿no? Entonces yo creo que es otra cosa que tenemos que ir integrando en nuestra en nuestra forma de actuar y de tratar a los niños y adolescentes porque creemos que ellos no saben, que ellos… este, que los que sabemos todos somos nosotros y que a ellos los tenemos que proteger, pero a veces los sobreprotegemos y no les damos la oportunidad de que ellos también digan que, este, qué es lo que ellos piensan ¿no? y qué ellos lo que necesitan. Entonces, bueno, hay que potenciar en las comunidades educativas las habilidades de afrontamiento a nivel de la prevención, integrando a todos los niños y adolescentes, fortalecer la participación de niños en la toma de decisiones de la escuela, preparar a las comunidades educativas en estrategias de prevención y de evaluación comunitarias en caso de una emergencia. Esas son algunas sugerencias que salen, no sé si tengo otra, pero creo que ya a partir de estos este, de estos tres estudios y de lo que los niños nos han ido diciendo, bueno, les dejo eso ahí, pero ya este, son como las conclusiones finales y muchas gracias. Muchísimas gracias. Este, estamos ya sobre un poquito en el tiempo, ¿no? Ya con el tiempo quemado. No sé si habría alguna pregunta, así como para una pequeña intervención del público, por favor. Este, Disculpe, para el doctor Al Alfonso. Alfonso. Eh, ¿Qué tipo de reactivos o qué tipo de instrumentos utilizó para evaluar la autoeficacia colectiva? Eh, sí, entonces, eficacia colectiva, entonces, eh, lo que estamos evaluando, entonces, esa disposición de la persona para actuar en ayuda del otro entonces la cuestión era si, alguien, si ves que alguien está siendo asaltado eh, intervienes o no intervienes para ayudarlo era un poquito una gráfica que, que se veía digamos, la diferencia entre 2010 y 2018 eh, había varias preguntas acerca de si había, tratando de identificar si había también vínculos sociales fuertes dentro de la comunidad o la colonia eh, y sobre todo esta disposición para, para actuar dependiendo de distintos eventos eh, que atentaban contra los vecinos conocidos, familiares eh, ¿qué tanta disposición tendría esta persona de actuar? un poco distinto a la, a, la, a la idea de la cuestión social, porque la cuestión social sería simplemente identificar si había lazos fuertes entre la gente, y estaría más específico sobre si tenía disposición para intervenir o no, y en este caso sí fue muy dramático que la mayoría eh, pues prefirió, ya, prefirió ahorita ya no involucrarse, pues obviamente por las condiciones de falta de, de respuesta que tenemos de las autoridades en particular. A ver, tenemos este, una última intervención, por favor. Ya, si este. saber algo, en, cuadro, si es que en el programa que se está haciendo para la universidad se están considerando también no solo los riesgos, bueno, en su mayoría sí se ha visto, la verdad es que a mí me ha tocado ver esa, esa diferencia en la capacitación, en la información, en la reacción de qué saber hacer, pero casi por lo regular es, se ha enfocado mucho a, lo, a la parte natural, ¿no?, de los ciclos. Quisiera saber si en el programa que se está considerando también se tiene pensado en capacitar y dar información de cómo actuar en otro tipo de eventos, como una balacera, como un secuestro, como eh, ataque de abejas africanas, que ya todo eso, bueno, se ha vivido y lo he pasado yo, entonces… Por eso es que, pregunto si todos esos eventos se tienen contemplados en un programa más integral que abarque este tipo de temas. Sí, eh, comentarle así muy rápido que eh, la identificación de riesgos, que fue la primera etapa de la gestión de riesgos, se elaboró a partir de una marcha exploratoria por cada una de las sedes. Cuando nos dimos a la tarea de visitar y atender los factores de riesgo, fueron tanto de origen natural como de origen antrópico, es decir, producto del hombre. Eh, de inmediato, cuando visitamos, por ejemplo, Fuente de Isla, Tlatizapán, Cojutla, nos votaron precisamente el, los factores de riesgo externo y que tienen que ver con la inseguridad. En consecuencia, eh, si entendemos que el propio concepto seguridad nos establece libertad de riesgos, tenemos que atender todos estos factores de riesgo. ¿Cómo lo hacemos? igual, entendiendo que la seguridad es multifactorial, lo tenemos que atender de manera multidisciplinaria invitamos a la autoridad local en materia de seguridad, invitamos a la autoridad estatal en materia de prevención del delito invitamos a, a todos la, los actores que convergen en el tema, con la finalidad de integrar estos comités y de que en el ámbito de sus respectivas competencias, se vayan atendiendo cada uno de esos factores Esto, estos comités sesionan cada dos meses de manera ordinaria de manera extraordinaria cuando sea necesario y se va evaluando los avances que tenemos en cada uno de ellos por decirlo bien rapidísimo los primeros acuerdos en la gran mayoría de estos comités es uno, la seguridad interna nos corresponde a venados número dos, la seguridad externa le corresponde a la Comisión Estatal de Seguridad número tres, se genera un vínculo a través de un security chat en el que estamos vinculados todos y en el que en caso de una emergencia nos comunicamos y la atención es más rápida Número cuatro es que fortalecemos a nuestra comunidad a través de herramientas para su autoprotección. Y obviamente estas capacitaciones, esos talleres se dan en base a las necesidades que surgen de esta identificación y análisis de riesgos. Evidentemente los procedimientos o los protocolos para atender todas estas vulnerabilidades emanan de, de este mismo primer estudio. Bien, muchísimas gracias, bueno con esto vamos a dar con este, vamos a cerrar la sesión y este eh, quisiera hacer entrega ahora en, en, no en orden de la presentación ahora vamos a ver las, las damas primero de la constancia y reconocimiento a la doctora Esperanza con este, un pequeño obsequio para el doctor Alfonso Valenzuela Y finalmente, el maestro Ubaldo González, un pequeño presente. Muchísimas gracias a todos, con esto cerramos la sesión.